Hola compañero, compañera compañeradera. Hoy nos estamos encontrando un viernes 20 de julio del 2018. ¿Por qué estamos hoy aquí encontrándonos? Porque te estoy haciendo una invitación, ¿sí? Porque hoy, al menos acá en Argentina y en otros países de acá de alrededor, es el Día del Amigo. El Día del Amigo... Mm, es un, un evento muy especial para muchas personas, para muchísimas personas. Te diría que para la mayoría. ¿Por qué es tan, tan importante? Bienvenida Laura, mi mejor amiga, lejos, en la vida. Bien, bienvenido a todos los que se empiezan a sumar de a poquito. Esto igual va a quedar grabado, vamos a fortalecer a este, a este video para que quede grabado a nivel cuántico, para que quien se sume ahora lo pueda disfrutar y quien se sume después en mi canal de YouTube o por Facebook, cuando lo comparta, puedan también eh, sentirse como si estarían ahora en vivo, acá con, con los que estamos aquí, ¿sí? Bien, ya les dije que eh, es mucho más lindo hacer un programa cuando lo estoy compartiendo con ustedes. Como les decía, el Día del Amigo es muy especial para muchísimas personas, ¿Pero por qué es tan especial? Para algunas es muy lindo, para otras no lo es tanto. Entonces, eh, lo bueno de analizar una temática, como es cualquier cosa se puede analizar con Bioenergía Aurea, pero en este caso eh, es la temática de, de tener amigos. ¿sí? Mm, una persona que tiene muchos amigos me podría decir es un día genial porque me saludan, porque hay gente que no veo de hace muchísimo tiempo y sin embargo, sin embargo, se acordó de mí. Ya sea porque vio mi nombre en Facebook, ya sea porque, no sé, porque al menos otro me saludó. No interesa por qué. Pero hay mucha gente que el día de hoy nos sueles contactar. Y la verdad es que se nos va a sentir muy bien. Ahora, ¿qué sucede con esas personas que no tienen, ¿sí? que no tienen tantas amistades? Esas personas tienen la oportunidad de ver, ¿sí? de analizar el por qué no están teniendo ¿sí? eh, estas amistades. Ahora yo podría preguntar, ¿no? Para entrar en tema. Y ya que está ahí Laura, eh, preguntar, a ver si se quiere empezar a sumar y decirme qué, qué es para vos la amistad. ¿sí? ¿Por qué te pregunto esto? A ver, Laura, quiero tu opinión, si me ayudas, ¿Sí? Eh, ¿Qué es para vos la amistad? Porque hay personas que te pueden decir, mira, para mí un amigo es el que tiene que estar en las buenas y en las malas. Y es como que cuando uno está mal, ahí tiene que haber un amigo que te haga el aguante, un amigo que eh, te escuche, hablarte, quejarte, rezongar de todo lo que vos tengas ganas y si es tu amigo, tiene que callarse y escucharme. Hay mucha gente que conozco que es así y dicen, si sí, no, no es mi, ami mi amigo. ¿Sí? Hay otras personas que, y por ahí me incluyo un poquito más. Hola, Flori, bienvenida. Bueno, eh, hay otras personas que dicen, no, mira, un amigo eh, no tiene nada que ver con eh, estar todo el tiempo pendiente del otro, ¿sí? Yo soy un poquito más de esas, tengo que reconocerlo. Soy una persona que tengo amigos en todas partes, ¿sí? Al menos siempre que conozco a alguien queda de amistad. Y a veces eh, estoy hablando con una persona que hace 20 años que no veo, ¿sí? O menos, pero, por eso les digo, hay variación en toda esta temática. ¿Y qué tendrá que ver? ¿Sí? Con todo esto, el tema de la amistad. Hola Ana Romero, hola Ladia, bienvenidas se van sumando a compartir conmigo este espacio, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por estar acompañándome. Entonces, como les decía, ¿por qué es importante, más allá de evaluar lo que es un amigo? Porque hay personas que me van a decir, bueno, pero... Solemos hablar de amigos como si fuera todo lo mismo, y no es lo mismo un compañero que un, ami un amigo, no es, una, no es lo mismo un, un aliado que un amigo, no es lo mismo eh, un hermano. Hay personas que consideramos hermanos, ¿sí? Aunque no sean de sangre. Hay, hay muchas variaciones, pero yo te estoy hablando de esa persona que, en la cual vos podés este, hablar, confiar, ¿no? Donde hay una, eh, una relación de, de apego, de eso te estoy hablando. Eh, el apego, cuando se hace eh, obsesivo, es muy desagradable en cualquier tipo de relación. Pero este tipo de apego con amistades, yo les diría que eh, a cómo está el mundo hoy en día es necesario. Es necesario, es gratificante. Hola Amelia, bienvenida. Yo muy bien, feliz de compartir. <ríe> Me pregunta cómo estás. Bien. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante que evaluemos todo este tema de si tengo amigos, tengo pocos, tengo muchos, la verdad no me importa, me gusta estar mucho solo, eh, me molesta que me pregunten cómo estoy, eh, o no me molesta, o estoy esperando que me pregunten cómo estoy, necesito hablar con alguien? El ser humano es este, un ser social. Si no fuéramos seres sociales, ¿sí?, eh, no tendríamos la biología que tenemos. Nosotros desde que empezamos a ser, ¿sí? Desde que empezamos a ser, ese óvulo, ese espermatozoide se juntan, ahí hay una parte femenina y una parte masculina que se juntan. Desde el, desde el inicio de la vida ya hay dos seres que se juntan. Entonces, podríamos decir que la amistad tiene que ver con este contacto entre otro ser, ¿no? Uno con otro ser. ¿Sí? Yo no estoy hablando ni siquiera de que tengan que ser personas. Por ahí, ¿por qué no tener de amigo un animal? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Cuántas personas hay que dicen, yo hablo con mis plantas? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Está bien? Entonces, es el contacto de uno con el otro. Vamos a ver acá qué dice Laura, que está este, ayudándome, muchas gracias. A ver, dice Laura, para mí la amistad es la incondicionalidad en cuanto al sentimiento y la aceptación. Y no, no tiene que ver a mi entender, dice, ¿no? Si el efecto es sincero, dura por siempre y pese a la distancia. Bueno, está hablando de varias cuestiones acá, Laura. Está hablando de la incondicionalidad. Ahora, ¿qué es la incondicionalidad? Ustedes, los que están ahora compartiendo conmigo este, este, este evento, este programa, ¿tienen personas incondicionales? ¿Ustedes creen, más allá de... de el lindo término de incondicionalidad. ¿Existe? ¿Sos incondicional con, ad, con alguien? ¿Lo has sido? ¿Has podido? Bueno, hay muchas cuestiones a plantearnos aquí, ¿sí? Porque eh, es un tema, como ya les dije, muy interesante. ¿Y por qué es tan interesante y es tan cambiante? Porque, ¿sí? Todo tiene que ver con las creencias que tenemos cada uno. Laura dice incondicionalidad, Laura dice sinceridad Para mí también, hablar de un amigo que no es sincero Uno puede decir, bueno, es, un, es alguien para compartir un momento Pero tanto como amistad, no Si no hay sinceridad, no hay amistad ¿sí? Después nos está diciendo deben nacer de una especie de comunión entre dos personas De un reconocimiento mutuo Por lo tanto, no admite condicionamiento como los que se suelen plantear un hermoso pensamiento, ¿sí? Y obviamente que coincido plenamente con Laura, ¿sí? Tiene que haber un espacio-tiempo en el cual los dos, uno y el otro, decidan compartir, comunión, unir un espacio-tiempo, ¿sí? Si quieren seguir escribiendo, que es para ustedes... Eh, hola María España, qué linda, bienvenida. Bueno, si quieren ir escribiéndome en el chat, yo con mucho gusto voy a compartir qué es para vos la amistad. Pero bueno, yo los he ido invitando, ¿sí? ¿Para qué? La gente cuando, cuando entre este, a, a ver este programa y diga, acá Gabriela habla de hacer un programa eh, para tener amigos, ¿sí? Y si sos una persona que no tiene muchos amigos... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué nos, nos dice la bioenergía áurea que podría estar pasando? ¿Por qué una persona tiene muchos amigos y por qué no? ¿Es porque no es incondicional con los demás? Podría ser este un planteo, ¿no? Según nos diría Laura. ¿Está bien? Quizás, ¿sí? Uno no puede recibir lo que no da. Por ese lado, a lo mejor uno no es demasiado sincero con los demás, ¿Y quieren que les diga algo? Eh, todos estamos esperando que los demás, la mayoría, nos saluden con buena cara, nos deseen este, bendiciones, nos ayuden, nos saluden, ¿sí? Me deseen el bien. Ahora, cada día que te levantás, cada día que encarás el mundo, la vida, ¿lo haces con todos los demás? ¿Te aseguras de separar todo lo que es... Eh, Cualquier malestar que puedas estar sintiendo en el cuerpo, cualquier preocupación, la, la separás y le decís buen día, buenas tardes, buenas noches al otro. Si ves a alguien triste, tenés esa, ese gesto tan de gracia de hacerle una sonrisa. Todo este tipo de cuestiones, eh, nuestro ego nos hace como evitarlas, ¿sí? Y caemos en esa tontería de ya no hay gente para confiar, no hay amigos o oh, no tengo amigos porque a mí yo me, me cambié de lugar, entonces todos mis amigos quedaron en cierto lugar. ¿Han escuchado esto? Hola Franco, bienvenido. <ríe> Feliz día del amigo. Bueno, entonces, como podrán ver, podríamos hablar, mire, con cualquiera de las personas que se está sumando, podríamos agarrar y hacer... Un programa aparte. Miren, incondicionalidad, confiar o no confiar en el otro, mi predisposición para tener amigos. Ahora, si es desde la bioenergía áurea, ¿qué es lo que hace la bioenergía? Medir el campo vibracional. Por lo tanto, lo que voy a hacer es conectar mi línea media, como se hace siempre, sería mi CPU, Toda la parte donde está toda mi conexión con todo lo que existe, para los costados, con el universo y con la madre tierra, como cada persona. Bienvenida, Violeta. Feliz día. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es invitarlos. Así lo estás viendo en directo ahora conmigo, o si te estás sumando. Cuando este video ya está grabado, acordate que está a nivel cuántico, así que te va a funcionar igual conecta esa línea media, imagínate que hay una línea de luz que te une al centro del universo, al centro de la Tierra, y para el costado, como si fuera una cruz, ¿sí? Con todo lo que existe, ¿está bien? Y recordá también que yo cuando te hablo de esta cruz, de esta conexión, es para que lo recuerdes. No quiere decir que hay alguno aquí que no esté conectado. Todos estamos conectados, simplemente la bioenergía te invita a llevarlo a la conciencia. ¿Para qué? Para que puedas utilizarlo a favor. Quitar lo que ya no querés de tu vida y atraer lo que sí querés. Eso que le decís al universo, esto sí, venga para acá. Amigos, vengan para acá. Confianza, venga para acá. Prosperidad, venga para acá. Yo estoy abierta a todo eso. ¿Sí? Vamos a evaluar entonces, vamos a evaluar entonces todo lo que es nuestro sistema nervioso central, ¿cuán conectado está a nivel general con la gente? ¿Sí? Si yo tengo que ver mmm, toda la humanidad en general, si yo me, me diría toda la humanidad, ¿está bien? Podríamos decir que eh, eh, en líneas generales, un 24% nada más de la humanidad está conectada con el resto de la humanidad. Un 24%. Ahora si sí, yo mido todas las personas que están ahora en el vivo y que van a estar después mirando este video. Vamos a ver nosotros, los que estamos aquí en este espacio-tiempo, que hemos creado para esto. Vamos a evaluar del 100% que sería la conexión, ¿no? A nivel cuántico con todos los seres de este, con todas las personas en este caso de, ¿sí? Del planeta, Vamos a preguntar nosotros cuán conectados estamos, ¿sí? Y un 10, un 15, un 14, bueno, estamos muy bajitos, ¿sí? Estamos como en un 13%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Esto tiene que ver con que si yo estoy conectada solamente un 13% con las personas del entorno, ¿qué querrá decir? ¿Que será solamente que es válido para los amigos? ¿O será que esto tiene repercusiones en otros ámbitos. Piensa un poquito. Si vos no te podés, si tu frecuencia vibratoria no está conectada con todos los seres, ¿sí? Si solamente me contacto con la persona que tiene conocimiento, el que no sabe, lo dejo aparte. Si, por ejemplo, solamente me relaciono con personas que tengan este tipo de piel, los que tengan este tipo de piel, afuera. ¿Sí? Cristian, Ceballo, bienvenido, feliz día, muchas gracias a mi maestro, un gran amigo también. ¿Sí? Genial persona, muchísimas gracias por pasar un ratito. Muy bien, entonces seguimos, ¿sí? Como les decía, si nosotros tenemos estas frecuencias totalmente bloqueadas para conectarnos con las demás personas, aparte de no tener amistades, ¿sí? <risa> aparte de no tener amistades, si piensan un poquito qué otras áreas de nuestra vida se empiezan a bloquear, ¿sí? Se empiezan a bloquear muchas otras áreas. Pero les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean que es muy importante. ¿Sí? La prosperidad. Todos queremos tener prosperidad económica, tener más tiempo Tener más dinero, tener más clientes, vender, ubicar nuestros servicios y productos, ¿sí? Tener a quién contarles nuestras alegrías y penas. Para todo esto, necesitamos de los otros seres, ¿sí? Y como les decía, a nivel biológico estamos hechos, <ríe> a nivel biológico estamos hechos, ¿sí? Justamente para resonar con ese otro. Si no hubiera sido tan importante... ¿Sí? Este, tratar de conectar con, con, con, esta, con la humanidad del otro, no tendríamos estas hormonas espejo, ¿sí? que hacen, por ejemplo, que si una persona estornuda, la otra se contagie y estornude. Si alguien se ríe, hace que los otros empiecen a reírse también. ¿sí? Esto es porque tenemos justamente estas hormonas espejo que nos ayudan. ¿Sí? A conectar con los demás. Bienvenido, Carlos. <ríe> Bienvenidos. Bueno, entonces, vamos a ver qué les parece si determinamos, por lo menos de todos los que estamos aquí conectados, ¿sí? Eh, ¿Qué será lo que está bloqueando este contacto de nosotros hacia los demás? ¿Les parece que lo vea? Bueno, vamos a, a medirlo, ¿Sí? De parte de nosotros, lo que más está bloqueado a nivel humano, podríamos decir, es a nivel emocional. Nuestras emociones nos están impidiendo conectarnos con las demás personas. recordad que la conexión no es solamente hablar. La conexión puede ser energética, telepática, por pensamiento. ¿Sí? Recordando a alguien también uno contacta. ¿Está bien? Entonces, son las emociones. Vamos a ver cuál es la emoción eh, más eh, destructiva, en este caso, para ser amigos, para hacer amistades. Y en este caso es la injusticia, ¿sí? La injusticia. Si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿qué piensan de la injusticia? ¿Será que tendrá algo que ver esta emoción de injusticia con las amistades, con la gente? Yo les aseguro que si vivieran en Argentina, <risa> hay mucha gente que te puede decir, hoy en día no puedes tener, tener amigos, porque siempre te quieren joder en algo, porque no se puede confiar, no se le puede pedir nada a nadie, no se puede eh, confiar en otra persona. ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque se considera injusta la reacción de las otras personas. ¿sí? Ahora, a mí me está diciendo que la emoción de la injusticia nos está impidiendo a nivel general que podamos hacer amistades y podamos hacer contactos, ¿sí? Entonces, ¿esta injusticia de dónde viene? Esta injusticia viene, midiéndola en el campo cuántico, está viniendo de, justamente, de nuestros ancestros. Entonces, vamos todos a conectar con nuestros ancestros, ¿sí? La línea materna, la línea paterna, Vamos a conectar con todos ellos, si pensá en ellos, nada más. Es un pensamiento, ¿sí? No tenés que hacer nada raro. Pensá en tus ancestros y vamos a limpiar, ¿sí? Todas esas energías, todas esas experiencias de injusticia que vivieron nuestros ancestros con otras personas. Personas que fueron injustas en el trato, vamos a borrarlo. Personas que fueron injustas con nuestros ancestros, eh, en cuanto a la familia, en los trabajos, ¿sí? A una persona que le prestaste dos. Si le prestaste dos, te tenían que haber devuelto dos y te devolvieron uno, ¿sí? O por ahí hay casos injustos, como por ejemplo, eh, si vos este, tuviste un gesto, un buen gesto, ¿sí? Con alguien, por ser un familiar, a lo mejor se aprovechó de eso y fue injusto el trato. Todo este tipo de cuestiones vamos a borrarlas, ¿sí? de todo ese pasado cuántico a nivel de nuestros ancestros, para empezar a liberarnos de toda esta cuestión y para estar más fuerte frente a lo que es injusto, mucho, poco, nada, algo, así se trabaja cualquier emoción. Vamos a resetearla de nuestro sistema nervioso central, de esta vida, vamos a poner todo junto, todas las experiencias malas, injustas, ¿Qué tuvimos con otras personas? No importa que hayan sido amigos, que hayan sido compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, ¿sí? vecinos, incluso familiares. Vamos a ponerlos a todos juntos entre sí y vamos a limpiar todas esas frecuencias de injusticia al 100% del tiempo para ir fortaleciéndonos mucho más para con la amistad. ¿sí? Vamos a ver qué es lo otro que está bloqueando nuestra amistad, el que podamos tener más amigos. Eh, la próxima debilidad que estamos presentando, sobre todo lo que estamos ahora en vivo, ¿sí? Son, a ver, físico mental, emocional, es a nivel psíquico. ¿Qué es la memoria psíquica? Es todo eso que nosotros pensamos, sentimos, hacemos y queda polulando por el aire, por los ambientes, toda esa energía que tenemos va a quedar dando vuelta por ahí, no es que se va, ¿sí? Y eso es lo que nosotros después contactamos con eso, nuestra aura, nuestros chakras, contactan con toda esa energía y nos volvemos cargados a nuestras casas, ¿sí? Entonces, la limpieza frecuencial de lo que es, de todo lo que es una energía psíquica, también es importante, ¿sí? Sobre todo con todo lo que tiene que ver con el dinero, tener dinero, que te alcance el dinero, el tiempo. El dinero y el tiempo, como son cuestiones en lo real, siempre están muy influenciadas con todo lo que tiene que ver con contaminación psíquica, ¿sí? Psíquica, la que quedó de otros seres polulando, como les dije, por, por ahí, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a limpiar, piensen por favor todos los que están ahora conmigo vamos a ayudar, piensen en el área de su casa piensen, un pensamiento simple en su casa en su trabajo, en las veredas, en el barrio de tu casa cuando salís afuera la gente, en tu país piensen, piensen en todas eh, esas áreas, es un pensamiento nada más y vamos a limpiar toda esa energía psíquica vamos a quitar toda la desconfianza de unos con otros, del pasado, del presente y todo lo que ya proyectamos a futuro. Vamos a borrar todo eso como si nosotros todos los seres que estamos acá conectados lo borramos a 0% por y a potencial infinito, como nos enseña Shuen, para borrar todas esas memorias. Vamos a reiniciar todos nuestros sistemas, nosotros vamos a ponernos fuertes para conectar con cada una de las personas que esté allí para nosotros, uno nunca sabe las oportunidades que nos estamos perdiendo, ¿sí? Uno nunca sabe, porque ahí afuera puede estar esa persona que termina siendo el mejor amigo. Ahí afuera puede estar esa persona que está esperando escuchar esas palabras que vos necesitas decirle a alguien. Ahí afuera está esperándote alguien que tiene muchas ganas de abrazarte y de compartir un té con vos, un mate, de compartir una salida, ¿sí? ¿Cuántas personas tienen ganas de ir a caminar y no tienen con quién? ¿Saben cuántas personas están ahí afuera tratando de encontrar a alguien para ir a caminar? ¿Sí? La vida está llena de esto, gente, llena, llena de esto. Y tenemos que reconocer que tenemos que empezar a, a comprometernos con nuestra frecuencia vibratoria. ¿sí? Miren, eh, una de las características de la gente que tiene más limpio, ¿Sí? las la frecuencias vibratorias, su bioenergía particular, son, es la calidad de las amistades que tienen. ¿sí? Es la calidad de las amistades que tienen. ¿Qué quiere decir? Si una persona tiene bastante limpio el aura, con esto lo que le quiero decir es, no es que no tiene defectos, todos tenemos defectos, problemas, esa es la vida misma. Estoy hablando de, ustedes van a poder observar que cuando una persona tiene, ha tenido muchas experiencias en la vida, ¿Sí? Cuando una persona ha sufrido mucho, por ejemplo, o cuando una persona ha tomado conciencia desde muy chiquito, el valor que tienen las demás personas suelen valorar a todo ese ser que contacta con ellos. No importa por dónde, si es por una red social, si es un vecino, si es alguien que te cruzas haciendo una compra, por ejemplo, alguien que está en la cola de adelante, ¿sí? Alguien que está más atrás. Eh, toda esta gente por algo está contactando con nosotros. Por lo tanto, si nosotros le dejamos, le avisamos al universo que estamos completamente abiertos a recibir esas personas en nuestro mundo, pueden pasar maravillas en nosotros. Bienvenida Imelda, bienvenida. Bueno, entonces, ¿sí? Vamos a ser más conscientes. Recuerden que siempre les digo, ¿sí? Que solamente se trata de un pensamiento y de poner la conciencia allí, algo se va a movilizar, algo se va a movilizar seguro. Entonces, un día como hoy, es muy importante que prestes atención a tu reacción con las demás personas, primero nosotros. ¿Cómo actúo con el que me saluda? ¿Cómo actúo con el que no me gusta? ¿Cómo actúo con, con el que este, me da miedo? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ser más neutrales, se llama, ¿sí? Quiere decir más gentiles, porque la palabra gentil tiene que ver con la gente, ¿sí? En este sentido, las palabras, este sonido de las palabras es muy importante para nuestro psiquismo. Ustedes miren, eh, yo soy argentina, ¿sí? Tiene, ¿no? el Gentil el argentino. El argentino puede ser este, tiene muchos defectos, pero es muy gentil, ¿sí? Le gusta mucho hablar con otros al argentino, muchísimo. Eso es porque tiene esa, esas palabras del gentil, ¿no? Ahí, digamos. Un argentino que no tiene amigos se siente, eh, no sé, defraudado por la vida, siente que la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos gusta reunirnos, festejar, con lo que haya, ¿sí? Entonces, acá desde la bioenergía aurea hemos limpiado injusticia, hemos limpiado eh, todo lo que tiene que ver con la energía psíquica, Ahora pensá en la amistad. ¿Se siente igual o diferente? ¿Un poquitito mejor? <ríe> Ojalá que un poquitito mejor al menos, ¿sí? Vamos a ver cuál es la otra, la otra suciedad, la otra mugre que nos está impidiendo a todos tener más amigos, ¿sí? Y cuando digo amigos, digo tener más contactos, más relaciones interpersonales, más contrato, más trabajo, ¿sí? Más amor, ¿está bien? Vamos a ver qué es lo próximo... Eh, a ver, la próxima debilidad que me está marcando, el campo cuántico, es, fíjense, el miedo a quedarnos solos en el futuro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es, es, porque la mayoría parece que nos pensamos que vamos a volvernos viejitos y ya nos van a dejar solos, ya no vamos a tener amigos, ¿Por qué es esto? ¿Por qué hemos estado viendo por mucho tiempo? ¿sí? Cómo a nuestros ancianos se los deja aparte, no se los integra. También hay que ver que eh, la gente de la tercera edad, como se le llama, de hoy en día no es la misma de antes. Los abuelos de ahora son los más copados, los que más ayudan a los nietos. ¿sí? Los que más al tanto están con la tecnología, ¿sí? más que los padres todavía. Entonces, vamos a, vamos a borrar de nuestras memorias, de todo nuestro campo cuántico, absolutamente todo, pasado, presente y futuro, vamos a borrar los recuerdos de haber visto algún ancestro, anciano, ¿sí? eh, algún familiar, algún amigo, algún conocido, en películas, en la publicidad, nosotros mismos, que haya quedado solo por la edad. Entonces vamos a borrar lo que es, ¿sí? La edad, de los amigos y los amigos de la edad, para que esté separado, ¿sí? Para que siempre existan los amigos y las oportunidades de relaciones. Vamos a borrar todo esto también, ¿sí? Y a tomar conciencia, como siempre. Muy bien. Vamos a fortalecernos para conectar, ¿sí? Con personas, vamos a fortalecer para conectar con personas que tengan los mismos objetivos que todos nosotros, ¿sí? Que cada uno de nosotros, ¿sí? Para que nos ayuden en nuestros proyectos, para, tengamos, para que tengamos más personas con quien compartir esos gustos, ¿sí? Esos hobbits que tenemos también. Y para poder crecer juntos. ¿Qué les parece? Vamos a conectarnos nuestra línea media con ese tipo de personas. Muy bien. Vamos a borrar también todas esas creencias, ¿Sí? De que no le importamos a los otros. <risa> que no le importamos, que no tenemos nada valioso para compartir. ¿Cómo no? Todos y cada uno de nosotros tenemos para compartir lo más valioso que podemos tener. ¿Saben qué es? El tiempo. Si alguien comparte con vos el tiempo, con un saludo, con la energía, con un ratito, ¿sí? te está dando lo más valioso porque te está dando la vida. ¿sí? Te está dando un minuto de su vida para estar presente en la tuya. ¿Te parece poco? ¿Vos no tenés eso para dárselo a alguien? Yo creo que sí. Creo que todos lo tenemos. Por lo tanto, todos estamos 100% abiertos para recibir nuevas amistades a nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. Bueno, si quieren opinar ahí, quieren preguntarme algo, si tienen algún trauma, algo que quieran borrar, experiencia, alguna experiencia fea con amigos... Ahora es la oportunidad, yo les doy la oportunidad que me lo escriban acá en el chat y yo con mucho gusto lo voy a limpiar para ustedes, ¿sí? Voy a seguir en general hasta que ustedes me hagan una pregunta si quieren o me hablen de algo en particular, ¿sí? Ahora es el momento, vamos, aprovechen la bioenergía aurea, aprovechenla. Ahí estoy, a tratar de estar atenta al chat y mientras voy a seguir limpiando en general hasta que me hagan preguntas, ¿sí? Vamos a disfrutar este día del amigo, ¿sí? Muy bien, a ver qué encuentro. ¿Vamos a quitar esa creencia de todos nosotros? ¿De que tenemos que esforzarnos para conectar con otros? No, eso, eso no es. Vamos a borrar todo ese esfuerzo. Sobre todo que pusieron nuestros ancestros para tratar de conectar con los demás, ¿sí? Vamos a borrar todas esas experiencias. Nos liberamos, ¿sí? Borramos esas experiencias de que tenemos que tener algo especial, de que tenemos que hablar bien, ¿sí? Vamos a quitar sobre todo de los varones, son los que más tienen los hombres, ¿sí? Ese miedo a no saber qué decir, no saber qué decirle al otro, que piense mal de mí si me acerco, ¿sí? Si me acerco, piensa mal, si que piense diferente, o para qué me va a decir que, que quiero yo si simplemente quiero hacer una amistad. Entonces vamos a separar amistad de todas esas creencias falsas y la mala información que tenemos al respecto también. Borramos todo eso. Acá María España, como siempre, una diosa, ella siempre preguntando. <ríe> siempre le decimos que, bueno, que ella nos ayuda muchísimo, las tertulias en todos lados, una genia. Bueno, dice María, a ver, me gustaría que me limpiaras las energías negativas de amistad, ¿sí? Y borrar la negatividad que pueda haber en ella, gracias. Bien, en general... Ustedes, fíjense, todo esto que está diciendo este María es lo que ya estamos limpiando en todo, ¿sí? Ahora, en ella, Lucrecia, bienvenida. Bueno, eh, lo que nos eh, en vos, María, eh, la, la negatividad está en borrar. Cuando vos pensás en borrar, la palabra borrar en vos tiene mucha negatividad, ¿sí? vamos a, eh, a quitar toda esa negatividad que tiene para vos la palabra borrar, porque es como que se van muchas cosas buenas también. Eh, en ese sentido, vamos a quitar todo eso para que solamente uno siempre que hace bioenergia áurea, medicina energética, ¿sí? Eh, incluso con conciencia, es imposible que puedas borrar vida, borrar amor, borrar todo lo que está bien lo único que se puede borrar es todo lo que está sucio. Porque eso, eso es lo que uno dice antes de hacer limpieza, ¿sí? Así que vamos a quitar toda esta mala energía de borrar. Y en vos, eh, vamos a ver dónde tenés más bloqueadas las relaciones, María. Mujeres. Tenés un poco más bloqueado lo que serían las amistades para gente más chica, ¿sí? Gente más chica a vos. Entonces, vamos a abrir esos canales, ¿sí? Vamos a abrir esos canales. Te voy a contactar con gente más chica, gente que tiene otro tipo de vocabulario, que te van, a, te van a conectar más con otros mundos, ¿no? Que quizás para vos no sean tan conocidos todavía. Conectate con más adolescentes. Vamos a fortalecer ahí para conectarte porque esa amistad con adolescentes te va a hacer florecer el mundo, ¿sí? Vamos a fortalecer eso. A ver, Ana, acá... Mientras vamos a seguir fortaleciendo a María España, acá nos dice Ana. Eh, Cami, yo tengo muchos amigos y me costa, me costa porque, bueno, te conozco y se nota que tenés esa, esa frecuencia. Eh, dice, pero no me doy tiempo de compartir, me boicoteo, ayuda con ellos. Bien, bien, que, que excelente, ¿sí? Vamos a ver, eh, a ver acá, Ana, ¿qué, ¿qué está pasando en tu caso? Acuérdense que cuando hacemos bioenergía, ¿sí? lo que sea que saquemos para Ana, lo sacamos para todos. Si te conectás conmigo, ya sea que lo estás ahora en vivo o que te conectás después, ¿sí? Recuérdenlo y lo van a sentir, lo van a sentir. A ver, Ana, ¿por dónde estaría la problemática? ¿En ella? ¿Es el tiempo? ¿Es en ella? No, eh, Ana, lo que pasa es que este, lo que está muy, muy trabado en vos este, es, este, es la familia. A ver. No es tu familia, pero tu familia nos favorece exactamente que vos tengas amigos. Vamos a quitar toda esa separación que hay entre familia y amigos, amigos y familia, para todos los que estamos aquí. En este espacio, tiempo, ¿sí? Separamos familia y amigos y amigos y familia. ¿Para qué? Si se junta, que se junten. Si tenés familia, que puedas tener amigos también. Y si tenés amigos, que también puedas tener familia. ¿Por qué? Porque hay muchas familias en donde si estoy con los amigos no estoy con la familia, si estoy con uno, son cuestiones diferentes, ¿sí? Vamos a separarlas. A ver si hay otra cosa. Eh, Ana, sos una persona que este, la amistad, como, siempre, como vos lo decís, si lo tenés desde siempre, sus amigos van a seguir ahí. ¿sí? Asegúrate de que también están incluidos en tu vida. A nivel cuántico, a nivel pensamiento, no hace falta hacer algo en lo real a veces, ¿sí? y se van a empezar a conectar. Sandra, bienvenida. Bueno, dice Sandra, bueno, está saludando desde Colombia. Muy lindo, ojalá pueda conocer algún día Colombia. Eh, Carlos Rosales nos dice, ¿qué tal si me limpias esas creencias? A ver, ¿de que tal vez no seamos agradables a los demás? Exacto. <risas> y ya está, hablamos de esa relación desde la carencia. Muy bien, este que qué... Eh, perspicacia, Carlos, te felicito. Claro que sí. Acá Carlos nos está planteando, ¿no? Toda una temática, ¿no? eh, Nos está diciendo, este, miren qué interesante, pero, pero qué interesante, ¿no? Eh, si nosotros, este, nos relacionamos con los demás desde, ay, les voy a gustar, ay, será que, o sea, tengo ganas de, de, de relacionarme con un grupo, por ejemplo, hay un grupo, ¿sí? Y yo digo, a mí me tengo ganas de acercarme. ¿Pero qué se empieza a cruzar por la mente? Uy, me van a decir, esta ridícula, ¿a qué viene? Eh, me van a tratar mal, me van a mirar la ropa, me van a decir, yo no sé qué están haciendo. Eh, ahí surge el no sé, no puedo, no tengo, ¿sí? No sé cómo hacerlo. Bueno, esas son todos boicot, como bien dice Carlos, de nuestro ego. Recuerden que el ego no es malo, es nuestra protección, pero es inconsciente, por lo tanto... Vamos a ponernos todos en ese nivel de que tenemos ganas de ir y encarar a alguien, a un grupo, y tenemos como lo peor, imagínense. Una situación este bien, bien, para que nos sirva a todos, ¿sí? Imagínense que estás acá solito, solita, y ahí hay un grupo de gente diversa que ni nos miran, ¿sí? Vamos a ver qué nos pasa primero nosotros, cada uno de nosotros. Vamos a quitarnos... Este, todo ese boicot, ¿sí? Consciente, inconsciente y subconsciente, conocido y desconocido, sobre todo de nuestros ancestros. Nuestros ancestros daban por hecho que no, no había que acercarse a los otros, ¿sí? A no ser que te invitaran. Incluso te decían, espera que te inviten, ¿Sí? Si no, no vayas. Bueno, vamos a quitar todas estas creencias porque estamos en el siglo XXI, somos compañeros de era y en esta época nosotros estamos acá para cambiar lo que no nos gusta. Por lo tanto, de nosotros depende. Al menos todos los que estamos conectados con este programa, vamos a cambiarlo, ¿sí? Vamos a, a quitar todas esas creencias, nos vaciamos de eso y simplemente vamos a ponernos fuertes para... Listo, dispuestos, preparados. Todavía no nos sentimos dignos de encarar ese grupo. Vamos a quitar todas las debilidades que nos, que nos hacen creer indignos de ciertas personas. Vamos a borrar todo lo indigno. porque ustedes ya saben que son creencias, siempre son creencias. Hoy, si ven el brillo es porque estoy con la notebook, y enchufo la batería y la desenchufo. Bueno, disculpa si se, se mueve mucho la imagen. Entonces, vamos a quitarnos eso. Vamos a quitarnos todas las experiencias de humillación que hemos recibido anteriormente en esta vida, cuando intentamos acercarnos a alguien. Vamos a borrar todo eso. Vamos a quitarnos todas las experiencias de humillación que recibimos en otras vidas al 100% de las veces y toda la conciencia colectiva que cree en que alguien puede humillarte si no quiere estar con vos. Vamos a borrar esto de todos nosotros también al 100% del tiempo, pero me interesa que en todo el tiempo cuántico, para siempre, ¿sí? Muy bien. Y a ver qué más, si ya estamos más listos para ir a encarar a ese grupo Vamos a hacerlo así. Listo, dispuesto, preparado, neutral. Muy bien. Ahora vamos a acercarnos. Hay mucha debilidad de nosotros acercarnos a otros. ¿sí? Vamos a quitar toda la debilidad de iniciar nosotros alguna cuestión. ¿sí? Borramos todas esas debilidades para iniciar. Borramos todas las iniciaciones malas que tenemos del pasado. Muy bien. Y vamos a fortalecernos para ir a, a presentarnos ante ese grupo. Y vamos a neutralizarnos. Si nos tratan bien, si nos tratan mal, muy bien, muy mal. Si les da lo mismo, si no les da lo mismo. Fíjense, la debilidad está acá ahora en qué. <ríe> si no les da lo mismo y nos aceptan, ¿qué nos pasa? Ahí nos debilitamos. no. Ahí, ahí está de nuevo lo que nos decía antes Carlos. ¿sí? La verdad tenemos tanto miedo a que les agrademos a los otros, porque después, ¿por qué tenemos tanto miedo a agradarle a los otros? ¿Sí? A nivel consciente tenemos miedo de desagradar, pero a nivel subconsciente e inconsciente, la mayoría de nosotros tenemos miedo a agradar al otro. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Cuál es una de las causas principales de todo esto? Porque si le agradamos, nosotros sentimos que nos comprometemos con el otro. Y uy, ahora tenemos otra persona en quien pensar, otra persona que va a tener problemas, otra persona que va a tener que escuchar, otra persona... ¿Entienden? Todo esto viene de todas esas vidas donde tuvimos tantos hermanos, tantos hijos... Tanta familia, tanta gente que atender. Vamos a quitar todas esas experiencias para que no nos asuste tener muchos, ¿sí? Muchos amigos, muchos contactos. Vamos a borrar todo esto. Y acaba de salir así un rayo de sol, dándome la seguridad que limpiamos, porque esto es a nivel sutil y eso sí lo siento. Esto ha sido bien fuerte para todos. Vamos a borrar todo esto. Y ahora sí, fuerte todos para encarar cualquier tipo de grupo, ¿sí? Si nos tratan bien, bien. Y si no, seguiremos encarando, pero ya no nos va a doler. ¿Está bien? Ya no va a haber algo ahí atrás. Muy bien. Después me dicen, si siente que ya pueden acercarse más, ¿sí? A ver si han escrito otras cosas. Eh, a ver qué me dice acá Flori. Me sentí mejor, dice María. Qué hermosa. Bueno, ah, Lucrecia, perdón, perdón. La estaba pasando de largo. A ver, que espere que hay un poquito acá de... No quiero saltearme nada. Eh, no, está bien, está bien. Venía María de España. Mm, bueno, a ver, dice, ¿cómo saber elegir las amistades sin discriminar? Ahí está. Mira, voy a tomar este, esto que decís vos, Lucrecia, para aclarar algo, ¿sí? Que es muy importante que ya a esta altura lo tenemos que comprender bien. Discriminar no está mal. Discriminar es necesario, ¿sí? La discriminación forma parte de la inteligencia. Discriminar es separar lo que sí y lo que no. Lo que está mal es, como les decía antes, cuáles son las creencias que te hacen decir esto sí y esto no. Porque, por ejemplo, ¿sí? yo voy a discriminar. Si hay varios grupos, en estos se están drogando. En este están charlando cada quien de lo que quiere. Y en este están hablando de ciencia, yo quizás voy a discriminar, no de maldad ni de nada, voy a decir, este de la droga a mí no me interesa. ¿Está bien? Todo bien, una sonrisa a cada uno de ellos, pero a mí no me interesa. Entonces yo primero discrimino. Discriminar tiene que ver con separar. Primero digo lo que sí y lo que no. ¿Sí? Ahora, de acuerdo de estos dos grupos que yo les decía, donde habla cada quien lo que quiere y el otro grupo donde están hablando de ciencia, estos sí pueden ser. Ahora habría que ver, ahí yo podría ir a cualquiera de los dos, ¿sí? elijo a estos dos, a ver en cuál me aceptan. Entonces tendría que ver a ver si alguno de ellos me acepta o no. sí. Pero es muy importante tener que diferenciar que cuando hablemos de discriminar, ¿sí? no siempre es malo, al contrario, si uno no discriminara lo que come, terminaríamos enfermos. Si nuestras células no diferencian las que están buenas de las que están malas, nos agarra un cáncer, por ejemplo. ¿sí? La discriminación es parte necesaria de nuestra mente. Y con los amigos hace falta discriminar. ¿En qué? ¿Sí? Justamente. ¿A quiénes vas a elegir? ¿Sí? Vas a elegir a las personas que merezcan la confianza. ¿Cuáles son las personas que merecen la confianza de otra Personas que son sinceras, ¿sí? Personas que vos podés confiar en lo que dicen. Yo digo que es muy, no es tan difícil eh, saber quién, en quién se puede confiar como persona y en quién no, ¿sí? Yo siempre digo, yo tengo como una regla, ¿no? Y que te la voy a dar, Si ¿sí? si la podés este, aplicar. Y si te gusta, la aplicas Y si no, la dejas pasar, ¿sí? Yo lo que te recomiendo, Lucrecia, que a mí me ha servido siempre, mm. Si yo este, hablo con alguien y después eh, ese conocimiento que yo, o sea, eso que yo hablé con esa persona, esa persona lo desparramó por otro lado, yo no vuelvo a confiar en esa persona. Al menos no así. ¿Se entiende? Para mí es eh, para mí es, la confianza de que lo que yo hablo con una persona es, es, es sagrado. Eh, eso para mí es una regla de la amistad. ¿sí? O sea, si cualquier amigo mío viene y me cuenta algo personal, yo, bajo ningún punto de vista, puedo ir y contarle eso a otro. Ahí ya, ahí ya tenés una regla que ayuda a separar gente. <ríe> Te aseguro que eh, eso va a ayudar a discriminar bien. ¿sí? Ahora, para amigos, no relaciones interpersonales. Para las relaciones interpersonales necesitamos conectarnos con toda la gente. Con el que habla bien y con el que habla mal. Porque uno nunca sabe qué tipo de relaciones necesitas. ¿Se entiende o no? A esa persona, si vos sabés que no podés contarle cosas, no se las contás. Pero podés tener otro tipo de relación. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que haya quedado claro, si no me volvés a preguntar. Bueno, a ver acá. Eh, Flori dice, yo siempre tuve el problema de no sentirme a gusto con gente de mi edad. Vamos a ver ahí qué pasa. Siempre me rodeé personas de por lo menos siete años más. Eh, ¿Por qué será eso? Gracias, Gaby. No, gracias, gracias a vos por hacerle la pregunta y por estar acá limpiándote, ¿no? Eh, en tu caso, Flori, a ver, en tu caso y en todos, ¿no? <ríe> Vamos a ver acá. Eh, acá es importante. Mm, es falta de seguridad en vos, Flori, ¿sí? Eh, lo que pasa es que cuando vos estás hablando con gente de otra edad, hay otras cuestiones más importantes. Cuando vos estás con alguien que está a tu nivel de acuerdo a la edad, vas a tener que hablar de algo diferente para llamar la atención, vas a tener que hacerte ver, si no vas a pasar desapercibida. Por lo tanto, lo que voy a hacer en vos, voy a fortalecerte para que puedas este, descubrir cuáles son tus diferencias positivas, cuáles son tus dones y talentos, cuáles son esas cuestiones tuyas que te hacen diferente a los otros. Diferente bien, por el lado positivo, ¿Sí? Eh, ya teniendo en cuenta eso, este, no te va a importar si estás con otro más grande, otro más chico. Si estás con personas más chicas, vas a aconsejarlos, naturalmente, ¿no? Va a surgir. Y si estás con personas más grandes, eh, simplemente vas a aprender o podés intercambiar esta información, ¿sí? Yo creo que pasa un poco por la seguridad personal y vamos a quitar de vos esto de que sé o no sé, ¿sí? No tenés nada que saber para compartir la vida, nada. Bueno, vamos a corregir eso en todos nosotros. Eh, y a ver, y vayan pensando la amistad, a ver si empieza a cambiar esa frecuencia, esa palabra amistad. Bueno, vamos a ver acá, eh, Ana Romero, acertada, dice... <risas> Bueno, Ana, muchas gracias. Vamos acá eh, a ver Imelda, uno de mis anhelos eh, hermosos es hacer vida sentimental al lado de un brillante hombre, próspero, positivo y hogareño. Espero conocerlo, gracias a Dios. Imelda, cuando me decía espero conocerlo, ahí hay mucha debilidad. En realidad no estás esperando conocerlo, ¿sí? Eh, eh, en, aunque vos digas, vos pensás que estás esperando conocerlo pero en realidad no es así y de todas maneras te, te diría para que lo pienses ¿sí? eh, con conocerlo no pasa nada no tenés que tener un encuentro con alguien así empezá a planificar encontrar a esa persona ¿sí? no esperar conocerlo vos podés seguir esperando eternamente conocerlo porque seguí esperando y si encima conocerlo vas a conocerlo y no quiere decir que haga trato con vos, entonces no es, ¿sí? Vamos a fortalecer todas esas, de... vamos a quitar todas esas debilidades de ahí y vamos a cambiar el espero por el estás aguardando, que es diferente, ¿sí? El espero por el aguardo y en vez de conocerlo, encontrarlo. ¿Qué te parece? Vamos a fortalecerlo, pero vamos a fortalecer Timelda para que tengas primero muchos amigos, que conozcas a muchos hombres diferentes, ¿sí? Primero muchos amigos, ¿sí? Para que te sueltes con los hombres, ¿Sí? Y después sí va a surgir todo eso, va a ser más fácil. ¿Está bien? Muy bien. Eh, a ver si bajo un poquito más acá. Mm. Uy, uy, uy, no me quiero perder de ninguno. Eh, yo no me siento bien, dice Julia. Eh, a gusto en reuniones ni siquiera con la familia, desde siempre. Ahora lo, ahora lo voy a ver. Muy bien. Mm, Julia dice... No me siento bien con la familia. A ver, ¿de qué vendrá esto? Eh, a ver, Julia, voy a conectarme con vos. No me siento muy bien con los amigos. Es la familia, tu problema está en la familia, ¿sí? Eh, la familia es, este, es muy... A ver, cuando, cuando estamos hablando de esto es porque uno va a limpiar la mugre, gente, ¿está bien? No, esto no quiere decir que la familia de Julia sea mala familia o que sea mala... No, no, no. Eh, es porque estamos limpiando cuestiones, ¿Sí? Vamos a quitar toda la, la falta de confianza que se tienen unos con otros en tu misma familia. Eh, parece que en tu familia hay gente que cada uno piensa en lo suyo, <ríe> están todos desconectados. Piensa por favor en todos ellos, un pensamiento nada más en todos ellos y voy a conectarte. Voy a conectar todas las médulas espinales de tu familia, ¿sí? Para que este, sea más neutral, si, si están bien, si están mal, si tienen ganas de hablar, hablar, si no están bien. Eh, no te gusta ni estar ahí a vos. ¿Se entiende? Primero con ellos y después sí, vamos a abrir tu médula espinal para que conectes con otras personas, ¿sí? Era eso lo que, lo que más estaba bloqueando este, por el lado de la amistad, pero primero la familia, siempre, ¿sí? Muy bien. A ver acá, si voy bien. Eh, Luis Gamer, hola. Tengo 11 años, buenas tardes. Tengo una pregunta. Un tiempo mis compañeros se juntan mucho conmigo, pero después no se juntan, solo me junto con, con, con mis amigos. Bueno, o sea, a ver, este, Luis. Bueno, bienvenido. Eh, 11 años, qué valiente, qué valiente. Bueno, vamos a ver, Luis. Este, vos con tus amigos, tus amigos con vos, tus amigos con vos también. Vos estás muy, muy pensando siempre en tus amiguitos, quién te mira bien, quién te mira mal. Vamos a quitar todo eso que no tiene nada que ver con vos. Vamos a quitar de tus padres, de tu familia, todo eso de estar pendiente de si el otro te mira, si no te mira. Vos no te hagas problemas. yo voy a quitar todos esos juicios, críticas y pensamiento rígido de tu familiar. Esto no es tuyo, vamos a borrar de todos tus familiares y de todos nosotros, ¿sí? Voy a fortalecerte para que te sientas bien y ya vas a ver que te vas a empezar a conectar con más personas, ¿sí? Y no tengas miedo de decirle a alguien si te gusta o no te gusta lo que está haciendo. Siempre que lo trates bien, vos haceme caso, Luis. Si alguien te dice, haz esto, y vos no lo querés hacer, le decís, no, yo no lo hago. Gracias, ¿sí? <ríe> y, si, y siempre que no te impulsen a hacer algo que vos no quieras, ¿sí? Y podés tener amigos de todo tipo, te guste o no te guste, como sean, ¿sí? Así que muchas gracias por sumarte a la bioenergía. Muy bien. Vamos a seguir. Saber elegir, dice María. Es toda una práctica, pero hay que practicar. Si no te equivocaste, ¿cómo vas a aprender? ¿No? Eso, esas son cuestiones de la vida en las que hay que practicar. Lucre, gracias a vos por comer sus manitas hermosas ahí. Gracias. Bueno, Elena. Elena Castruita. Bueno, Bienvenida. Eh, Ana Romero, bueno, ya veo que somos bastantes, no están todos acá en el chat, dice, Elena y Luis son mis hijos, toda la familia presente, ay, qué belleza, bueno, gracias Ana, hola hermana, <risa> dice Luis y yo, qué hermoso, hola José, espero que ese negocio esté mejorando, te recuerdo, te recuerdo bien, eh, bueno, a ver acá, a ver si más preguntitas, Muchas gracias por compartir el Día del Amigo conmigo. La verdad que esto, estos momentos son invaluables, ¿o no? Ya nos quedan para toda la vida. Nos hemos reunido todos los que estamos aquí para compartir el Día del Amigo un rato, ¿sí? Y limpiarnos. Es hermoso, ¿o no? A mí me encanta. No juegues por el chat, dice Ana. Tranquila, no pasa nada. Bien. Sandra dice, ¿podrías decirme cuáles son mis talentos? Gracias. ¡Uy, Sandra! Eh, a ver, Sandra. Eh, bueno, voy a aprovechar este, lo que dice Sandra, ¿sí? Sandra me dice, podría decirme cuáles son mis talentos, ahora vemos si te oriento, ¿sí? Voy a aprovechar para todos los que están aquí, si, si ustedes son de los que me siguen en los programas, en mi canal de YouTube, si están inscriptos, suscriptos se dice, eh, si me siguen por Facebook, eh, si han hecho alguna sesión conmigo, si han hecho algún taller, ustedes saben que la bioenergía próximamente, en los próximos meses, va a ser eh, un giro impresionante, va a ser este, algo hermoso, ¿sí? Hermoso, por qué? Porque van a tener la oportunidad, ¿sí? De eh, compartir un espacio-tiempo conmigo, varias veces al mes, ¿sí? Va a ser algo que se va a llamar clínica, se le llama, clínica de bioenergía áurea. Estén atentos porque en esa clínica, ¿sí? Nos vamos a encontrar tres veces al mes, ¿Sí? No solamente van a poder ir tratando cosas particulares, sino van a tener... También conmigo van a ir aprendiendo a usar bioenergía en sí mismos, ¿sí? Va a ser algo muy económico, mucho menos que una sesión, y va a estar todo el mes conmigo. Imagínate los cambios que va a tener cada persona y la familia después de varios meses conmigo, ¿sí? Así que, bueno, estoy muy feliz, pero bueno, estén atentos a eso, ¿sí? Vamos acá con, entonces, con Sandra. A ver, Sandra, este, para darte una idea de talentos, a ver, me dice, ¿cuáles ¿cuál son mis talentos? Exactamente, una que tenemos miles de talentos las personas, ¿sí? Yo te voy a guiar con algo que seguro tenés, ¿estamos? Mira, como no sé exactamente por dónde ir, lo voy a medir por los chakras, ¿qué te parece? ¿Sí? Bien, mirá vos el, el, el, el, con el chakra que estás conectado. conecta, ¿sí? Conecta con este Chakra con el verde, este verde que es rosa también, es el del amor, es el de la conexión con los demás. ¿Es casualidad que estés haciendo este, este video? No, que estés acá conmigo no es casualidad. Tus dones tienen que ver con el contacto con la gente. Hasta que vos no te contactes bien con todas las personas de este universo, no pares. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque vos podés ayudar a otros a conectarse entre sí. Busca algo relacionado con eso que seguro te deben decir. A vos te deben decir. Y decime si me equivoco, ¿no? Te deben decir, eh, por ejemplo, ay, no sé, hablo con vos, yo entiendo que me entendés, o vos me explicás las cosas bien, o me siento a gusto, porque es tu forma de relacionarte con el otro. solo a favor. Ahí tenés dones, ¿sí? <ríe> Muy bien. A ver, ya me respondiste, pero no sé, ya me perdí yo en el chat. Eh, un segundito. Eh, a ver acá, ¿cuáles son mis talentos? Después decía, bueno, entonces, ¿cómo los expreso? Ah, bueno, ya se respondí, dice. Eh, buenas tardes, me cuesta hacer amigos y mantenerlos. ¿Me podría ayudar? Dice Elena, por favor. Bien, acá está, ahí vamos a ver dónde está la debilidad. Eh, Elena, dice mantenerlos, ¿sí? Eh, el tema está en... Mantener los amigos, ¿sí? Entonces vamos a ponerlos todos. Lo que pasa es que eh, lo que está muy débil es, es, este, son las relaciones, ¿sí? Entre personas en el ámbito donde vos vivís. Eso es algo generalizado donde vivís. La gente eh, va cambiando mucho de relaciones, ¿sí? Y no, no, le, no le invierte tiempo, Elena. ¿Se entiende? Eh, vos a las amistades, si vos le invertís tiempo... Eh, a una amistad, una relación, es lógico que van a perdurar, ¿sí? Entonces, a las que quieras este, sostener, aunque sea un mensajito de vez en cuando, ¿sí? Eh, o tenerlas más presentes, ¿sí? Entonces, vamos a fortalecerte para que puedas, no solamente ellas, sino todos nosotros, sostener amigos. Y que esos amigos nos traigan más amigos todavía, ¿sí? Otra cuestión, y ahí ya vamos a ir terminando, porque ya hace una hora que estamos, eh, lo que sí quiero es este, que nos fortalezcamos a todos y, y, y, y transmitirles ¿no? este mensaje. Eh, está bien que cada vez tengamos más y más relaciones interpersonales. Son necesarias para tener más clientes, para tener más amigos, para, para estar mejores, para tener más felicidad. ¿sí? Siempre hay alguien ahí que tiene lo que necesitamos. Siempre hay alguien ahí que necesita lo que nosotros tenemos. Siempre hay alguien ahí para compartir. Sie siempre hay alguien... Si no está en tu país, bueno, acá en Argentina sí hay alguien, ¿sí? Hay en otro, en otro país, en otro lugar, en otro espacio. A veces eh, las personas que menos pensamos son esas personas que, ¿sí? Te mejoran y te cambian la vida. Vamos a sacarnos todos esos filtros. Eh, es muy chico, es muy grande, es un hombre, es una mujer. No, va a pensar. Vamos a sacarnos todo eso. Son tonterías. Acá atrás... De acá atrás de nuestra cara, de nuestro cuerpo, hay un corazón palpitando en cada uno de nosotros que desea que le digan, te quiero, te extrañé, gracias por estar ahí, te amo, un abrazo, un contacto. Vamos, gente, ¿hay algo más lindo en la vida que eso? Yo creo que no, ¿sí? Y los que no tengan tantas personas, vamos a amigarnos con los animales, nuestras mascotas son maravillosas también. Y otra cosa, si hay amigos que se van, y no les hiciste daño, si hay amigos que vos invertiste tiempo, todo esto que yo te estaba diciendo. Y sin embargo, la vida de alguna manera los apartó. Bendecílos también. ¿Sabes por qué? Porque quizás la vida misma te está ayudando. Porque quizás esa persona tiene que, lamentablemente, para aprender va a terminar dañando a otros y la vida a vos te apartó para que no te haga daño a vos. Pensá que esa gente que te rechaza es porque no te conoce, pero no te rechaza a vos. Alguien que nos rechaza no rechaza a cada uno de nosotros, se rechaza a sí mismo. ¿sí? Cada uno de nosotros cuando estamos bien, cuando estamos seguros de nosotros, no importa si estamos gordos o flacos, lindos o feos, si tenemos plata o no, ¿sí? andemos tranquilos, ¿sí? tranquilos por la vida. Entonces, aprendamos a vivir felices con quienes somos ¿sí? y aprendamos a hacer amistades en todos lados. Estás sentado, sonreíle a alguien, saludalo. Si te hace mala cara, te reís y seguís de largo. Ya vas a ver cómo el universo se amplía y la vida es más feliz. Y si los que se tengan que ir, que se vayan, ¿sí? Y otra cosa que este, es muy importante, eh, bueno, yo, yo este, hago la, estoy en la escuela de hermetismo de Cristian Ceballos, en ética, tengo aliados, tengo compañeros ahí, Estuvimos eh, próximamente se va a hacer el taller de la rueda de logos. Están todos invitados a compartirlo. Si quieren esta información, tienen también en mi Facebook, que la subo. Recomendadísimo, no bueno, lo hago yo, ¿sí? Los hacen los de Escuela Ética, de la Rueda del Logos. Allí se estuvo leyendo cuando se hicieron lecturas del Mundial, donde se leían las lecturas, la bioenergía que está en juego. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Que es muy importante. Tengan en cuenta que a nivel del mundo, lo que dejó dicho el Mundial que estar en juego son qué, ¿Sí? Eh, se pusieron en juego, en un momento aparecieron colores, rojo y azul. Primero parecía el rojo como muy fuerte, ¿no? Yo les decía, pónganse rojo y ya van a ver que van a llamar la atención, ¿sí? Eh, pero por, se empezó a poner más fuerte el azul, pero a nivel este, mitología, sí, a nivel mito se llama, a nivel energético que es muy fuerte, empezó a, a ustedes saben que las energías se pueden usar para bien o para mal, Tengan mucho cuidado, porque si bien hoy es el día del amigo, sí, que amigo es una palabra preciosa, eh, está en el aire la palabra, eh, la energía de la traición. ¿sí? Entonces es, va a ser este, moneda corriente, las traiciones van a estar a la orden del día. Por lo tanto, si estamos avisados, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos de no traicionarnos a nosotros mismos primero. Si nosotros dijimos, ¿Me voy a levantar a la mañana temprano? No vamos a traicionar nuestra palabra, ¿sí? Porque va a estar muy como que lo que dije, no me importa, me traiciono, me da lo mismo. Dije que iba a ser un régimen, ah, no me importa nada, o bueno, en otro momento y me traiciono. Esas son las energías que están en juego. O sea, ya de por sí nos vamos a traicionar. Por lo tanto, vamos a tomar conciencia y no permitamos esto en nuestra vida, con los demás, ¿sí? Menos que nos traicionen los otros, pero como todo empieza desde nosotros, ¿sí? Para todos estos que quieran saber bien cómo emplear la palabra, desde dónde, cómo me armo un plan, todo eso, recuerden que todavía se está haciendo el libro de Bioenergía Aurea, ¿sí? Que ahora le agradezco a Vilma Escornavaca, que es la que está dando todas esas, esas puntadas al libro, pero ahí van a tener todo explicadito cómo lo van a usar, ¿sí? qué es lo que tienen que hacer para elevar también su crédito personal, su valoración personal. Pero recuerden, por favor, no háganme caso. En todo este lo que queda del 2018, 2019, por favor, estemos pendientes de no traicionar nuestra palabra. ¿sí? Primero no traicionar a nosotros y después no traicionar a los otros. ¿sí? Y si alguien te traiciona, tenés este, la cabeza en alto para decir, este, me pasó bajar la cabeza y decir, voy a evaluar por qué, no pelees, no discuta, simplemente abrite, ¿está bien? Es un consejo que este, nos va a ayudar a que todos estemos mejores día a día. Muy bien, amigo, compañero y compañeradera, muchísimas gracias por permitirme ampliar tus amistades, ¿sí? Por favor, te pido que si te gustó este video... Si te gustó compartir esta experiencia conmigo, la comparta con los otros y este, te, te suscribas a mi canal. Si no lo hiciste, le compartas esto a otra gente para que se suscriban al canal y obviamente estén pendientes de esa clínica de bioenergía que le va a cambiar la vida a todo el mundo, ¿sí? A mí incluida. Así que yo estoy súper feliz, ¿sí? Súper, súper feliz. Muchísimas gracias a todos los que están siempre. María de España, gracias por siempre estar ahí. Laura, bueno, uno a uno a todos los que estuvieron acá. Y ojalá nos encontremos prontito, prontito, prontito. Besitos, besitos, besitos. Ámense mucho y tengan muchos, muchos amigos. Chau, chau.